¿Pero qué te hice yo para que llores? Para ti llorar es algo corriente Yo nunca pude llorar como tú Eso me pone nervioso De repente A veces pienso que no sé hacerte reír Aunque lo procuro y casi lo consigo Me he dado cuenta de que solo reaccionas a dos solo palabras Y son, te quiero Sabemos los dos volar muy alto A veces las noches duran hasta el día Y en esas noches sí que ríes fuerte Y yo soy muy feliz con tenerte Nunca quise hacerte llorar, nunca A veces tengo que mentir para que rías pero últimamente ríes de verdad será que al fin el amor llegó en realidad aprendiste al fin a decirme te amo creí que bromeabas al decirlo pero no y me di cuenta enseguida por fin he conseguido entrar en tu vida sabemos los dos volar muy alto